de esto, no, de la pesca obvio. bueno, Edito, vamos, ¿hacemos una gareteada primero? vamos, vamos a arrancar con una gareteada y pues, bueno vamos a probar suerte después vamos a ir un rato a los Juntos también, si los quiere, dale, vamos con la pesca saludos para todos ¡Qué grande eh! Okay. Grande. La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 Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03 WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión quería mostrarle algo de bolsitos, ¿sabes? Que si viene el pejerrey. O esos ambios para llevar las niñas para protegerlas que no se golpeen muy cuidado, más que hoy en día una bolla de madera, una boya, son bollas costosas y está bueno tener el, cuidado, el, cuidado, el mayor cuidado posible. Acá por ejemplo tenemos un bolsito plano, un bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca, lo bueno que viene con base rígida, entonces eh, no, no se percube, se puede tirar en la tierra, en una lancha mojada, lo que fuera, y un espacio amplio. Este bolso en este caso viene con dos cajas organizadoras, unas puede sacar y queda un amplio lugar dentro del bolso. Después tenemos el clásico y ya muy conocido, el bolso de el modelo pejerrey Como verán tiene un pejerrey dibujado en la parte superior También es un bolso bastante amplio, es un bolso que tiene por particular Que tiene bolsillos laterales, eh, algunos son sin fondo, otros son con fondo Más que nada para que la boya quede en, en forma vertical y no se percuda, no se golpee con otras Tiene una división interna y la división interna adentro tiene una tabla para aquellos que solían una tablita para filetearlo o demás tiene una tablita de madera que uno puede usarla para, para limpiar el pescado o para filetear el pejerrey en un pejerrey un mentudo a la hora de estar pescando eh, tenemos también el modelo pejerrey de tech es un bolso que no con divisiones es un bolso amplio siempre apuntamos a que tener buena capacidad imaginado uno que lleva bollas grandes para el río pero bueno tener buena capacidad este bolso en particular tiene un bolso eh, interno que se puede desprender y es impermeable para aquel que quiere llevar el pescado en una bolsa aparte o todo lo que está mojado, esto le va a permitir que el bolso quede intacto Copo, copo, copo, copo, copo, copo ¡Qué grande, Diego! grande. aplauso, Diego, guía. Yeah. A ver, Diego, mostralo.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 cabañas, el pica palo, Entre Ríos, Argentina. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404.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 Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Con el guía Ramón Garcilazo. Nuevo celular de contacto 3462 2202 15. Laguna La Picasa, pesquero el amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe.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 con Juancito en el Catu, Buen día. Vamos a ir a pescar. Juancito, tengo una pregunta. Si yo pesco verde, verde, ¿tenemos jarra? Sí. <risa> Adela, chichi. A eh, ver, acá. ¿Qué tenemos? Esta sería para Adela, chichi. Muy bueno. Que es una medianita. Perfecto. No es chica, tampoco es mediana. Es medianita. Muy buen tomando. ¿Eh? Y bueno. después sino, ¿Y si no? Y si voy la a madre, madre? Madariaga, altos verdes o, o barrancas, una mediana. Ajá, espectacular. Y si no tenemos la grande para madariaga. Para madariaga cuando entre el en Maturgo está so que afecte un poco más el frío. La dirían XXX. <risa> Muy bien. Bueno, espectacular. Juan, y escuchame. Si no quiero que tapejarrín, ¿qué tenemos? Para el salado, hay lombrín, Sí, pasta, hay lomrín, masa para carpa, bueno, marinado, pues, este. Sí, todo. La gran variedad de carnaval. File ¿Sí? de, de carpa, file de sábalo. Para el que se olvida las líneas de la casa y tiene que comprar. También hay también un rin, sí, algún rin en la caña, nada, algo, bueno, nada, bueno. Especial para pero. O sea, es un shopping, no es una casa de venta de mojarra. Esta, no. Es un shopping, tenemos esto. <risa> tratamos, tratamos, despacio. Un po, un surtidito Estamos armándonos de vuelta después de... Bueno. Chico, carnada Catu, ya lo vieron. Clasificada por tamaño, vayan a donde vayan, la mojarra ya está acá. Así que, gracias por la pesca. ahora niebla Reparto las cosas y nos metemos el agua Bueno, buenos días, estamos acá en la Laguna Antos Verdes Estancia de la Orfilia, con Roberto acá el encargado. Vino, virgo, eh, Roberto, contanos un poquito cómo estamos con el tema de la laguna. En la actualidad estamos en abril del 2022. Exactamente. Este, bueno, eh, buenos días para todos. Eh, sigo estando muy contento con toda la gente que me visita y los que no me conocen, los que no conocen la laguna, no es la importancia mía, sino es que de la laguna está dando muy bien. Estamos con muy poco nivel de agua. Este, así que la próxima decisión más drástica y más dolorosa diríamos va a ser que sacar todos los motores, todos en general, los de la casa y los de afuera. Trabajaremos a remo, vamos a ver cómo este, colaboramos con los clientes en una forma u otra. Y motores eléctricos, que tenga motorcito eléctrico va a estar, va a ser afortunado. Este, bueno, esas son las más este, diríamos eh, novedades de las dos partes, por un lado es bueno la pesca y por otro si no llueve en largo tiempo las vertientes están muy bajas y ese es el gran problema de, creo que de toda la laguna de la cuenca. Sí. Bueno Roberto, nos está dando una primicia para El Pescador TV, nos estamos desayunando con el tema de los motores pero como bien dice Roberto, hay que cuidar la laguna y no queda otra. Vas a seguir alquilando los botes, sí, eh, sí. bajada de kayak también. Sí, todo, todo el que no tenga. El servicio de siempre. El servicio siempre sin motores. Y bueno, el tema de la naturaleza no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque le explico a los que por ahí este, no, no conocen del tema. Este, yo soy un tipo muy interesado en la fauna. Los motores arrastran, levantan ese sedimento que es tóxico y entonces ese es el problema. El sedimento. Eh, suspendido en el agua los animalitos los lo pasan por la traque y se entran a morir entonces es preferible tomar las medidas correspondientes que los que saben aconsejan hacer este, por el momento es eso, lo más... y bueno, volveremos a navegar, será el año que viene pero no hay que perder la esperanza bueno, hay que cuidar lo que hoy tenemos lo, hay para, que, la que, para la futura para para todos años para todos, todos saben que yo no bajo bueno. motores grandes no trabajo de noche, trato en todos los órdenes de, de, de ser este, no el más reglamentario, sino positivo, en que todo ande bien. Bueno, perfecto. ¿Los horarios, Roberto? Estamos trabajando más temprano, estamos arrancando a las 7 de la mañana y las embarcaciones les pedimos a todos que a las 4 de la tarde lleguen al puerto para liberar ese problema de la contaminación. Y los de orilla 5 y media, 6, no hay problema, estamos trabajando, digamos... Eh, eh, eh, con un criterio que sea este, ¿cómo te podría decir? holgado para todos, que a todos nos, nos deje al conforme bueno, perfecto, bueno listo vamos a hacer eh, bueno, a ver qué pesca una tiene. salidita con la pesca, hoy no ayuda al día hay poquito viento pero tampoco está tan mal si sí, ayer fue buena la ves? pesca dentro de nada de viento que hubo nada. y sabemos que el pejerrey sin es, viento está. se complica, muchos, pero bueno muchos de orilla badean pescan viendo de orilla Lindo tamaño, porque como pasa, este, esta laguna está resentida de los motores grandes que ya hubo, que no vamos a hablar, entonces se recuesta en el agua 40 centímetros, ustedes van a ver que hay mucha gente que ya está dentro del agua y ya viene siendo este, eh, este, habitual de que vengan muchos pescadores de orilla. Sí, sí, ya hemos visto gente pescando tempranito. Bueno, vamos a ver cómo va la pesca. Despejamos todos los datos... Ponemos los teléfonos en el del programa, como siempre. Sí, y... el teléfono normal del camping que es 2241 68 51 43, de 7 de la mañana, de 6 y media de la mañana a 7 de la tarde, 8 de la tarde está hoy, está siempre prendido, así que este, feriados, lunes y jueves, no siendo que caiga feriado, sino le mejor dicho, este, cerramos los lunes los jueves. Claro, cerrado. Perfecto. Bueno. bueno. Listo, Roberto. Nos vemos a la tarde. Si Dios quiere, sí, y que se haga una buena pesca. Muchas gracias.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 espectacular oh, ahí tengo pique, ahí tengo pique vamos en vivo vamos en vivo a ver tomate, paso ahí está arrancamos con todo darí arrancamos con todo lindo tamaño encima en vivo De vuelta, Darío. Lindo. Sí, Bien. Eh. Ponete si tengo una foto ahí. ¿eh? Ahí con el fondo. Uy, está buena foto. Ahí. No sé qué potito le saqué. Vamos, seguimos. Se activo de vuelta. ¿no? mira que... qué enredo que te hizo Luz, dobla ah lo ah mira tenía hambre parece Vamos, no, Sí, más o menos 10, 15, centímetros ¡Pique, pique ¡Pique, pique, pique, pique! Lo oí, la oí, verdes? Yo pensé que estábamos es? en Chasico Cuando se plancha el chacico se ve un... verde. Dejar la postal que se ven las nubes en el reflejo del el agua, increíble, un mosaico. Muchachos, acá estamos terminando el día de pesca en Altos Verdes. Esperemos que les haya gustado lo, lo que hicimos: la nota, la pesca, las imágenes. El día estuvo planchado, no nos ayudó mucho, pero así todos hicimos una linda pesca. Isa sacó un lindo pescadito. Sí, sí, la que eh, después, bueno, medida el resto de medida, 28, 29 centímetros, 25 también. Eh, mucho bulo por todos lados, la laguna planchada muy difícil, así todo hicimos una cuotita de 20, 20 y pico de pescaditos. Así que. Vamos a sacar un, poquito más, o sea, un hablamos, poquito más. Hablamos con gente que ha sacado más. Eh, encontramos un lugar ahí en un con un costado de la laguna donde se dio mejor el pique. Es eh, cuestión de buscar, como todos los ámbitos de las provincias de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que la ayuda de la lluvia haga que suba el nivel de agua, porque la verdad que está muy bajo, pero así y todo se puede venir a pescar. Acuérdense la novedad que nos comentó Roberto, de que a partir de mayo no se va a poder ingresar más con motores, solamente motor eléctrico y bote a remo. Y obviamente la gente que venga en calla. Así que bueno, nos despedimos por hoy. Espero que les guste. Y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos.